Bien, vamos a comenzar con nuestro Nudge Set Items. Eh, como vemos, aquí he agregado mm, un objeto audio de WAP al lado de nuestro ítem nuestro de MIDI recientemente, recientemente creado. Y bueno, comencemos. Tenemos cuatro casillas aquí arriba. La primera de la izquierda es la, las acciones. Tenemos dos modos de acción. La primera es Nudge que vendría a ser como mover, empujar, dejemos mover, sí, mover, y set es situar, ¿ok? Bueno, la segunda vendría a ser eh, los ajustes, el modo como queremos que se comporte nuestros objetos. Luego aquí tenemos eh, una casilla donde podemos inserir eh, unas cifras, unos números, unas cantidades, y después a la derecha tenemos... El, el tipo de unidad con el que queremos que se vaya a regir las cifras que insertamos aquí bueno, vamos a hacer un ejemplo um, para comenzar a ambientarnos con esta herramienta y bueno, seleccionamos Nudge voy a utilizar la de posición y bueno, aquí tenemos cuatro bueno, dejemos cuatro, a ver y Mesurs Bits que vendrían a ser compases sí, un compás vendría a ser de 53 a 54, acá hay un compás. De 54 a 55, hay otro compás y así. Entonces aquí le hemos dicho que cuatro compases, ¿sí? Cuatro. ¿Sí? Cuatro compases. Y voy a seleccionar los dos ítems. Bueno, clic derecho, arrastro encima de ellos y ahí los tengo seleccionados. Bueno, le digo que anuch Right, que vendría a ser eh, mover a la derecha... Y left, que vendría a ser mover a la izquierda. Entonces vamos a moverlos a la derecha. Y si sí, pues yo le doy clic aquí, me dirá que lo, se regirá por la posición. Tendrá en cuenta el número 4 y Mr. bits que serían entonces 4, 4 compases. 1, 2, 3 y 4. Entonces me lo tendría que ubicar en 56. Vamos a ver si es verdad. Si lo muevo a la derecha, va a 56. Listo. Sí, entonces ahí lo posicionó en 56. Si yo hubiera ahora pongamos por ejemplo dos aquí y hacemos nudge left me tendría que mover dos compases a la izquierda. Eso es. Si lo sigo presionando, lo sigue moviendo dos compases más hacia la izquierda. Y así. Ok. Listo. Entonces vemos que aquí tenemos también abajo una barrita, una casilla donde está seleccionar o no seleccionar. Vendría a ser snap to bar qué significa esto bueno para esto tendría que explicarles un momento este botón que se llama snap enable cuando está activado y yo muevo un objeto ahora lo voy a hacer manualmente eh, vemos cómo inmediatamente se trata de ajustar a esas líneas verticales que hay que nos llevan los tiempos y los compases ¿sí? entonces cuando está activada esa casilla me hace ese trabajo, me trata de ubicar de modo que yo permanezca siempre eh, regido por ese tipo de por, este, por estas rejillas si yo lo desactivo, aquí arriba lo que sucede es que si ahora yo muevo, de la misma manera, ya no me tendrá ya no se ajustará rápidamente hacia las verticales, sino será en modalidad libre ¿Sí? lo mismo aquí abajo ¿sí? y todo nuestro proyecto todos nuestros ítems se moverán de esa manera si tengo desactivado el snap bueno yo ahora lo voy a activar y ahora si lo muevo otra vez se empiezan a ajustar rápidamente qué ocurre si yo tengo eh, seleccionado este snap to bar eh, prácticamente al moverlo eh, se adaptará rápidamente a las grillas si lo tengo desactivado pues no me tendrá en cuenta esa función mm, voy a desactivar un momento acá nuestro snap arriba y voy a colocar estos ítems un poco fuera de as de estos de nuestras rejillas y así vemos cómo funciona, si yo lo tengo desactivado voy a colocar uno bueno, dado que yo lo he ubicado de esta manera me, si yo le dejo desactivado este snap to bar me tendría que respetar esa decisión si yo lo muevo ahora me tiene que no dejármelo pegado contra el siguiente compás sino permaneciendo proporcionalmente eh, el modo como yo quise dejar mis objetos ¿sí? entonces si yo muevo la, ahorita, ahorita le di a la izquierda vemos que sí me sigue manteniendo y me respeta mm, el modo como he ubicado mi, mis objetos si yo le ves, ahora voy a regresar y le digo snap to bar, me lo tendrá que colocar a la barra más inmediata. Vamos a ver. Vemos que aquí, por ejemplo, entonces ya me lo dejó. a está, la más cercana, que era esta. Y aquí arriba, a la más cercana, que era el inicio del compás. Sí, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí todavía estoy en snap. Voy a ver. Bueno, ahí me lo coloco otra vez. Bueno, voy a habilitar otra vez nuestro snipe a, a todo el proyecto voy a dejar mis ítems aquí ubicados y vamos a continuar viendo qué más opciones tenemos por aquí eh, bueno hemos visto por ejemplo eh, posición bueno saltemos primero a set vamos a ver un poquito set y aquí ya nos cambia como vemos aquí tenemos get cursor y apply move entonces con Nudge tenemos Nudge Left y Nudge Right. Mover a la izquierda, mover a la derecha. Y con Set en vez tenemos Get Cursor y Apply Move. Eh, ¿Qué significan estos dos botones? Bueno, Get Cursor, mmm, si yo le doy click, lo que me hará es tomarme la posición de nuestro, de nuestro cursor de edición. ¿sí? Entonces, si yo lo ubico por aquí en 51... 1.00, y le digo Get Cursor, me toma esa cifra. lo muevo por aquí adelante, 59, Get Cursor. Me toma esa cifra, 59, si vemos aquí 59. Ahora, si yo le doy a Play Move, me tendría que mover, dado que tenemos en la seleccionado la modalidad de posición, moverme a 59.1. Vamos a ver, selecciono mis ítems, con clic derecho arrastro encima a Play Move, y fun me los mueve allá bueno ahora le voy a dar por ejemplo aquí a 52 le doy clic le doy get cursor y le digo a vemos que le, al decirle get cursor me toma la ubicación le doy a y listo entonces esa es una modalidad de set eh, vamos a volver a anuch y vamos a ver otras otras opciones que tiene esta herramienta por ejemplo tiene left trim que esta sería eh, estirar estirar eh, el extremo izquierdo bueno en este caso tengo uno voy a moverlo un poquitico más para acá para que veamos y selecciono mis ítems y he seleccionado left trim entonces lo que hará es estirarme la parte izquierda de estos objetos, voy a mover el Nudge Left, vamos a darle el Left y vemos cómo se empieza a estirar desde esa parte. Ok. Volvamos otra vez al sitio inicial y si le doy a la derecha, vemos que ahí también se empieza a estirar hacia ese lado. Ok. Como si hiciéramos esto, pero más calculado. Lo selecciono de nuevo. Vamos a ver otra. Left Edge. Esta vendría a ser eh, eh, mover el extremo izquierdo. Como vemos, se empieza a mover. Bueno, aquí tengo. Venga, a ver, que aquí creo que tengo un error. Voy a hacerle un clue a esto. Que así podemos ver. Este también otra vez le doy un glue. A ver qué es lo que pasa aquí. Ahora sí lo selecciono. Eso, ahora sí. Se me ve bien. Porque si no, no... Ok, entonces vemos que se empieza a estirar el extremo izquierdo. ¿Sí? Empieza a arrastrar. Es como si se quedara anclado esta parte de acá. Y podemos seguir estirando, eh, extendiendo esa parte. Ahora lo voy a mover hacia la derecha. Ahí se va. Bien. Mientras uno estira, este estira, este extiende.